Bien, vámonos a Kirisetsu. Al decir eso, Naruto empezó a ser absorbido por un remolino que salía de su ojo derecho. Minutos después. Lugar Kirigakure. Naruto se encontraba en las puertas de Kiri esperando a que alguien lo atacara. Mmmm, pensé que alguien me atacaría, pero bueno, ¿quién estaría en la puerta de la aldea cuando se está librando una guerra? Oye, Kurama, ¿por dónde pueden estar los de las líneas de sangre? MMMM no lo sé cachorro, he visto algunas guerras civiles y si tengo razón lo más probable es que cada uno tenga una mitad de la aldea, es lo más normal, solo tienes que ir a algún extremo de la aldea seguro que allí encuentras a alguien. Y si no son los de la línea de sangre los matas y listo. Bien vamos primero al este de la aldea. Minutos después, Diablos Kurama esto está más desolado que un desierto, que tan difícil es pedir un baile, como si los dioses escucharan a Naruto, un grupo conformado por al menos 50 shinobis, se plantaron frente a él, identificate ninja desconocido. ¿Acaso estás con los de la línea de sangre? Gritó el que parecía el líder del grupo, puede que sí, puede que no, así que díganme ustedes están con el bastardo de Yagura. Maldito, cómo osas decir esas cosas de nuestro líder, morirás aquí maldito mocoso, el grupo de 50 hombres corrieron hacia Naruto a una gran velocidad, por fin, ojalá me den un buen baile ninjas de Kiri. De un estallido de velocidad Naruto corrió hacia los ninjas desenfundando su espada, los primeros cinco ninjas en llegar fueron recibidos por un corte en la garganta cortesía de Naruto, Diez ninjas se abalanzaron sobre Naruto para mala fortuna de los ninjas, Naruto ya los estaba esperando, de un momento a otro sacó su gumbai y de un movimiento rápido lanzó una corriente de aire cortante, la cual cortó a la mitad a los 10 ninjas. El líder del grupo harto, se lanzó contra Naruto, el líder lanzó un gancho derecho a la cara de Naruto el cual fue bloqueado y contraatacado con una patada al estómago por parte de Naruto, el líder cayó de rodillas jadeando por aire. Vaya al parecer nadie me puede dar un buen baile lo mejor será matarlos rápido, de un segundo a otro la cabeza del líder cayó al suelo, los ninjas restantes estaban muertos de miedo al ver a su líder. Perder tan fácil ante el ninja desconocido. Saltando hacia atrás esquivó una estocada dirigida a su corazón, el ninja rápidamente dio dos cortes. Los cuales son esquivados con mucha facilidad. Decidido a terminar con la pelea, Naruto tomó del cuello al ninja con mucha fuerza, haciendo que no pueda respirar, lo miro a los ojos y miro todos sus recuerdos. Para luego tirar su cuerpo sin vida al suelo. Después miró a los ninjas restantes que aún seguían en shock, aprovechando esto Naruto hizo el sello del caballo y dijo estilo de fuego Jutsu Gran devastación de fuego, una gran pared se creó impactando a todos los ninjas restantes, incinerándolos hasta morir mientras gritaban de dolor Cientos de metros a lo lejos encima de un edificio, se encontraba un hombre algo aterrorizado por lo que acababa de ver 50 hombres siendo masacrados a sangre fría, decidido a contarle de esto a su líder se fue hacia su base, con Naruto. Qué mal bailan, pero bueno, al menos ahora sé dónde se encuentran los revolucionarios algo es algo. 20 minutos Aos, cálmate y dime qué pasó. ¿Por qué no estás vigilando al grupo de 50 ninjas que se dirigían hacia aquí? Entre tartamudeos respondió, porque están muertos, Mei fueron masacrados a sangre fría por un chico, espera espera ahora, me estás diciendo que hay un ninja suelto en la aldea, que masacró a un grupo el solo, de al menos 30 jounin y 20 Chunin. Exacto es lo que vi con mi Byakugan, mierda. Esto puede ser un problema, como iba vestido, MMMM si no mal recuerdo, lleva una armadura rojo vino, pelo largo negro hasta la cintura, y lleva algo en la espalda junto a una guadaña. Informa a todas nuestras fuerzas que tengan extrema precaución con cualquiera que cumpla con esa descripción. Bien iré a informar lo más rápido posible. Minutos después. Fuera de la base, cierto pelinegro se veía llegar a las puertas de la guarida. Wow esto es sorprendente no lo crees Kurama, es una aldea dentro de otra aldea, nunca pensé que sería algo muy grande o complejo. Bueno cachorro es impresionante pero... Yo la destruiría en tan solo dos segundos. A Naruto le cayó una gota estilo anime, al escuchar a Kurama parlotear sobre su poder, y que era el biju más fuerte de todos. Cerrando la conexión mental se dispuso a ingresar a la base. Mientras caminaba por la mini aldea todos lo miraban, cada una de las miradas era diferente, unas con miedo, otras con respeto lo cual le sorprendió a Naruto, ya que no sabía la razón de esas miradas, ya que toda su vida fueron miradas de asco y odio dirigidas hacia él. Dos minutos después, al menos 100 hombres listos para pelear le impedían el paso, ¿cuál es tu asunto aquí? ¿Ninja desconocido? Vengo a ver a su líder, he venido a ayudar en la guerra contra Yagura. ¿Y por qué deberíamos creerte? ¿Cuál es tu razón para ayudarnos en esta guerra? Bueno porque tengo una línea de sangre. El Sharingan, los 100 hombres estaban sorprendidos al saber que era un Uchiha. Bien te llevaremos con nuestro líder, después de mostrarnos el Sharingan, Naruto les enseñó el Sharingan, para que lo dejaran ver a su líder, pero todos los ninjas estaban curiosos, porque su ojo derecho, siempre estaba tapado por su flequillo, y cuando le preguntaban él decía que era pura estética. Aún así lo llevaron con su líder. Cinco minutos después, los guardias llevaron a Naruto a una gran puerta de acero, al entrar todos los que estaban en la sala se pusieron tensos, y otros se pusieron en posiciones de pelea. ¿Qué necesitas ninja desconocido? Obviamente no estás del bando de nadie. En eso te equivocas, los he venido a ayudar a ustedes, ¿y porque deberíamos creerte? Porque yo también tengo límite de sangre, el Sharingan, al escuchar eso muchos murmullos se escucharon. Silencio dijo con autoridad la chica que parecía el líder, puesto que al decir eso todos se callaron, ¿entonces te unirás a nosotros? Sí. Pero no me malentienda, no me uniré a Kiri cuando ganemos la guerra, solo les daré mi ayuda. Entiendo pero ganar la guerra es algo difícil, ya solo nos quedan 400 Shinobis y Yagura aún tiene a 800 de su bando. Ya veo. ¿Me puede decir en dónde se encuentra su base? MM claro. Está al este de aquí. Bien. Entonces, Naruto no pudo continuar por un golpeteo en la puerta. Me Tramos a estos niños, estaban encerrados en una base de los seguidores de Yagura, es terrible, los golpeaban hasta dejarlos inconscientes, al terminar esas palabras, Naruto cerró su puño con tanta fuerza que sacó un poco de sangre, para después dejar salir una enorme intención asesina, que hizo desmayar a varios presentes en la sala. Repite lo último ninja de Kiri dijo Naruto con una voz fría que hizo estremecer al ninja, que eran golpeados hasta quedar inconscientes, desquebrajando el piso Naruto empezó a caminar hacia la salida, ¿a dónde vas chico? Voy a terminar esta guerra de una buena vez, al decir eso Naruto salió de la una guardia. hora después, dos guardias seguidores de Yagura, miraban al horizonte expectantes, como una figura se veía acercarse más y más con cada segundo que pasaba, de un momento a otro la figura ya estaba frente a las puertas, pasándolas como si fuera un fantasma. Un guardia dio la alerta, alarmando a todas las fuerzas de Yagura que disponía en ese momento. De un momento a otro, alrededor de 800 shinobis salieron de su escondite plantándose ante el intruso. Hola. Ustedes deben ser los seguidores de Yagura, les daré una oportunidad de rendirse de forma pacífica. ¿Y qué pasa si no queremos? respondió con arrogancia un ninja del montón. Tendré que matarlos. No lo creo mocoso, ataquen. Gritó el líder del grupo. Bien entonces que así sea. Ojalá me den un buen baile mientras que los ninjas corrían hacia el pelinegro este se encontraba estoico mirándolos fijamente con sus ojos rojos sangre con tres tomoes en él el primer ninja en llegar trató de dar un gancho derecho al rostro de Naruto el cual fue esquivado con facilidad para ser contraatacado con una patada en la cara tan fuerte que le rompió el cuello rápidamente saltó para esquivar un corte de espada desenfundando su espada rápidamente cortó la cabeza del ninja que había esquivado uno por uno los ninjas fueron aniquilados, y nadie se le acercaba por temor a morir así que Naruto al tomar a un ninja por el cuello y distraerse por un segundo, una ráfaga de viento lo golpeó de lleno, haciéndolo volar unos 100 metros y lejos del campo de batalla. Al tocar el suelo, rápidamente se levantó y limpió su ropa. Al terminar hizo el sello del caballo y gritó Katón estilo de fuego Jutsu gran devastación de fuego, al terminar la frase una gran muralla de fuego, salió de su boca disparada hacia los ninjas restantes, los cuales quedaron en shock al ver tal Jutsu, los que rápidamente salieron de su asombro, se colocaron enfrente de todos creando una gran ola de agua, los Jutsus colisionaron y crearon una gran pared de humo, tras unos segundos, la pared de humo se disipó, para ver grandes bolas de fuego que se dirigían a grandes velocidades. Hacia ellos rápidamente crearon muros de tierra que para su mala suerte no eran suficientes para detener tal jutsu de fuego. Después de brutal ataque solo quedaban alrededor de 150 ninjas de Kiri apenas en pie, gracias al intenso calor que había. Sin embargo un golpe en las costillas enviaron a Naruto lejos varios metros del lugar, al ver a su atacante se asombró un poco al ver a Yagura. Con tres colas del sambi ondeando con el viento, pasaron segundos viéndose a los ojos el uno al otro esperando a que alguno haga el primer movimiento, mientras que de fondo se veían los ninjas restantes sonriendo con arrogancia, en un estallido de velocidad Yagura lanzó un golpe hacia la cara que fue bloqueado y rápidamente contraatacado con una patada a los pies, rápidamente Yagura saltó para evitar la barrida pero fue recibido en el aire con un puñetazo en la cara haciéndolo retroceder varios metros, sin pensarlo Yagura se lanzó nuevamente hacia Naruto, pero sus golpes eran muy predecibles para Naruto, ya que sus ataques eran descuidados y estaban llenos de enojo y rabia, aprovechando eso tomó del brazo a Yagura y lo estampó contra el suelo una y otra vez hasta dejarlo muy magullado. Lagura apenas en pie, apenas escuchó un susurro vanso, tenía una atracción universal, Lagura fue atraído por una fuerza invisible hacia Naruto, rápidamente fue tomado del cuello y por segunda vez estampado contra el suelo. Mientras Naruto susurraba otra técnica, Shinra Tensei, Yagura fue enterrado aún más en el suelo. Ser usada la técnica contra él sin remordimientos, antes de incinerar a Yagura con el Amaterasu, notó algo raro en él. Parecía estar bajo un Genjutsu de alto rango, solo visible para un Doujutsu, Naruto activó su Majekyo Sharingan y procedió a sacarlo del Genjutsu. ¿Qué pasó donde estoy? Pregunto Yagura con algo de miedo al ver la masacre que había a su alrededor, ¿en serio no recuerdas nada? No. Respondió Yagura y ¿por qué hay tantos ninjas de Kiri muertos? Naruto le contó todo lo que hizo Yagura, al escuchar cada cosa que le decía el pelinegro se horrorizaba aún más del mismo. El sello de Yagura empezó a brillar, y del salió el sándwich. Por fin soy libre grito con felicidad la bestia con cola, pero una voz interrumpió su festejo, oye oye Sandy. Volteó abajo y dijo, ¿qué quieres humano? No me sellaras de nuevo estúpido humano. No te quiero sellar, te quiero proponer un trato que dices? ¿Qué tendrías que me interesaría? Te propongo que protejas la aldea a cambio de que vivas con tranquilidad por la zona sin que nadie te intente sellar, ¿qué dices? Eres un humano interesante, mmmm excepto. Después de decir eso el zambi se sumergió al agua desapareció. Bueno. Eso salió mejor de lo que esperaba. ¿Tú qué dices Kurama? Bueno, de hecho era un buen trato yo no lo rechazaría y por lo que veo mi hermano tampoco. Si tienes razón pero ¿qué hacemos con esos ninjas restantes? MMMM no lo sé supongo que es decisión de la nueva Mizukage así que déjalos allí. Después de todo estarán desmayados y no se levantarán en unas horas. Cinco horas después, Naruto ya había avisado a Mei que se acabó la guerra lo cual no creía, hasta que la llevó al campo de batalla, donde estaban algunos shinobis desmayados entre cuerpos de otros shinobis muertos, tiempo después llegaron sus fuerzas y empezaron a limpiar todo, Mei estaba muy agradecida con el chico ya que gracias a él terminó la guerra de una vez por todas, pero lastimosamente Naruto se tenía que ir. Naruto Kuna dónde irás? Pregunto una chica pelirroja, bueno ahora mismo a Konoa iré a ver a mis hermanos. Hace 10 años que no los veo jeje, ya veo, entonces tal vez te veo de nuevo. MMM no los me y tal vez, si vas a Konoa de seguro me verás, en fin me tengo que ir adiós Después de decir eso Naruto empezó a desaparecer por el horizonte. Diez horas después, con Oakure no Sato, en el horizonte de la aldea se veía una figura llegar hasta las puertas de la aldea más fuerte de las cinco grandes naciones. Ya casi Kurama ya puedo ver las puertas de la aldea decía un emocionado Naruto, déjame dormir cachorro, HM maldito perezoso, para ser respondido por un gruñido de Kurama, al llegar a las puertas de la aldea le cayó una gota estilo anime el ver cómo los guardias dormían, ¿en serio? La aldea más fuerte, eso cursaba por su cabeza al ver a los eternos guardianes, Izumo y Kotetsu. Después de despertar a Izumo y Kotechum, se registró y se dispuso a buscar la torre de locaje, puesto que se quería unir a sus filas de shinobi, Diez minutos después Naruto tocó la puerta para recibir un pase de locaje, en la sala está un hombre alto de piel morena, con una túnica de raikaje. obviamente el raikaje, a su lado estaba un hombre y una chica el hombre era alto, de piel morena, con gafas oscuras y portaba el traje estándar Hounin de kuno. la chica era rubia de piel pálida, con el traje chunin estándar de Kumo, las últimas cuatro chicas eran Ana y Nozuka, Yugao, Kurena y Yuirian y Anko Mitarashi. Más conocidas como las reinas de hielo por tratar fríamente a cualquier hombre que se les acerque. Naruto al entrar todos lo miraron fijamente con curiosidad mientras que una Anko Mitarasi y Kurena y lo miraban con asombro, ya que ellas eran las únicas que no trataban a Naruto mal incluso algunas veces le quitaron turbas de encima. Hola. Hace mucho que no te veo Minato, Minato se asombró pero rápidamente esa cara se volvió un ceño fruncido, Naruto ¿qué quieres. Oh vaya Minato ya no reconoces a tu propio hijo, mientras que el ceño fruncido de Minato de profundizaba más, todos los que estaban en la sala estaban asombrados, al saber que Hyundai me tenía un cuarto hijo, excepto Anko y Kurena y que sabían de la vida de Naruto y que tan mal la pasaba. Si te recuerdo Naruto y para qué regresaste a la aldea... Jeje he venido a unir a las filas de Shinobi. HM, si te doy la banda Shinobi te irás a otro lugar. Jeje exacto Minato le lanzó una banda Shinobi negra, que sacó de su cajón, bueno ahora lárgate, claro por cierto dónde están men mamito y, Naruto fue interrumpido por un no de Minato. No te acercarás a ellos entiendes? Jeje ellos son la única razón por la que esta aldea sigue en pie, Yondaime, pero. ¿qué tal si apostamos algo, apostar que... Como ya sabes, los exámenes Chunin serán en tres semanas, ¿no? Minato asintió rápidamente: bueno, si yo logro llegar a la final del examen, te disculpas conmigo por todo lo que me has hecho en la vida, y veré cuando quiera a Menma, Mito y Naruko. Bien, y si no llegas a la final tendrás que irte de la aldea. Para siempre, suena bien para mí, pero dejarás que vea al menos a Mito sin decirle que soy su hermano. ¿Qué dices, Minato? Trato hecho. Claro y por cierto no tendrás equipo en el examen. Claro no me importa. Esto lo decían mientras estrechaban la mano del otro. Bueno me tengo que ir. Por cierto, ¿dónde está Mito? MMMM creo que está en la academia. Bien, al terminar esa palabra Naruto desapareció en un Shunshin de fue. Continuará. ¿Qué pasará ahora que Naruto llegó a la aldea? Como. su...